de prueba despacio, ¿de acuerdo? Pero... A, a, él se, ...siempre sale hacia la derecha, Martín. Hacia la derecha. Venga, Estrella. Estrella. Eso, ahí. ¡María! ¡María! Por detrás de los conos, María. Eh, na, parar, parar, parar, María. Detrás de los conos. Perdón, María, María. Tienes que ir por detrás de todas las picas. No, no, por detrás de todas las picas de fuera, detrás, picas, picas. María, María. Cuando le estaba explicando. ...cuando le estaba explicando dónde estaba... ...¿Dónde you? ¡Venga! Eh, ¡Un momento! ¡Silencio! A partir de ahora... ...va a ser todo mucho más rápido... ...así es que... Eh, ...por favor... ...no hagáis trampa... ...no empecéis con las cosas para que tenga que hacer penalizaciones... ...etcétera... ...así es que... ...empezamos con... ¡Estrella! ¡Penalización! ¡Penalización hacia el grupo! Conozco el problema que tenéis con pasar por detrás del cono. María, entérate detrás del cono. Vamos a ver, que todos tenéis que pasar por detrás de la pica de atrás. Todos tenéis que pasar por detrás de la pica de detrás. Cuando diga es, cuando diga, cuando diga que me toquéis las pelotas, lo digo. Ahora no. Eh, no, que todos tenéis que pasar por detrás del cono... ...todos tenéis que hacer las cosas... ...todos tenéis que salir por la derecha, no por la izquierda... ...María directamente ha salido por la izquierda... ...¿sí o no? ...pero... ...vamos a ver, que está grabado, que luego lo mira, ...ha salido por la izquierda... ...¿vale? ...pues venga, poneros ordenados que empieza la competición... ...poneros ordenados que empieza la competición... ...vale el 3 Ángulo para ver. Eh, eh, ¿Quién ha ganado? Nosotros, Eh, eh, vale, vale. Esto es que no se enteran. Si tenéis que poner en otro sitio, miradlo. Eh, que están empanados. Vamos a la siguiente. ¿Preparado? El balón en el suelo. ¡Dos! un aro para vosotros. ¿Tú puedes... ah, vale. Cuando sea, tú estás allí para los aros. Vale, perfecto. Mirad. Eh. Para los demás, todos tenéis que llegar a hacer el esfuerzo y hay que llegar con la pelota al sitio. Venga, seguimos. Preparados. ¡Cinco! El de Rosa lo ha hecho mal ya. ¿eh? Eso no pueden ganar. Vale, han ganado los de la camiseta del Granada. ¡Aro para los de la camiseta del Granada! ¡Venga, eh! ¡Terremoto! ...está uno haciendo el idiota, venga. No, no, no, no, no. ¡Venga, rápido, vamos! Si no habéis puesto a cuatro patas, que era lo que había que hacer. ¡Venga, rápido! ¡Rápido! Rápido, volver. Sí, no habéis puesto a cuatro patas, era a cuatro patas. Venga rápido, a vuestro sitio, venga a vuestro sitio, venga rápido. bueno, ¿vale? Oh, Venga, ya podéis volver. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, dice? ¿Qué dice? Esto que está al final Yo creo que no han corrido. No sé si son los cinco eh, ¿qué, eh, Perdón ¿quién es, ¿Qué número no he dicho? El seis el, tres, el seis el seis sí lo he dicho el, ¿He dicho el dos, el tres, el cuatro y el uno? Y el cinco también eh. ¿El cinco también? Sí, sí Yo creo que lo he dicho el primero Vale, vale Pues ya está Para que no haya ninguna historia ni nada Estrella Oh, <laughs> <laughs> man. Um... ¡Sofía, que lo coge! Vosotros sois seis, ¿no? Lo habéis hecho los seis. Y él también. Y vosotros lo habéis hecho dos veces. Pero para qué? ¿Ellos, ¿Ellos lo habéis hecho también dos veces? Vale, pues ellos han ganado. ¡Infarto! <tose> ¡Venga, volvemos! ¡Preparado, venga, preparado! ¡Uno! los del fondo donde está Martín venga ¿habéis cogido aro? ¡cuatro! ¡cuatro! Oye, pero es que había intentado hacer la zancadilla o eso qué. Hay que verlo luego en la grabación porque es algo raro. ¿eh? Dos conos, por vosotros, por dos, dos, aros, dos aros. Que la estrella dos aros. Dos a ¡Eh, venga, rápido! ¡Tiroteo! Tenéis que taparos con las mochilas, venga. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el eh, tiroteo, que te lo tomes en serio uno, uno menos, se lo han cargado a tiro Venga, volvemos Volvemos, rápido, volvemos Venga, volvemos Venga, rápido a vuestro sitio. ¡Eh! Rápido a vuestro sitio ya. A vuestro sitio. Venga, todos preparados. ¿Cuál queda? ¿Qué número queda? ¡Cinco! Cinco. de que está Mauro, otro no hace sus números. Eh, infección. Virus. Sí. Vale, vale. vale, venga, seguimos. Poneros. El cuatro. Vale, punto para vosotros Poned la pica bien Poned la pica bien Poneros en cuadrupedia, que aquello es el punto de encuentro. Iro allí, salí en cuadrupedia, salís en cuadrupedia, hasta la puerta de salida, sin, sin colchoneta, en cuadrupedia sin colchoneta a la salida. Venga, rápido, vamos, venga. Venga, rápido ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, volvemos Volvemos otra vez Volvemos ¿Por qué le quitas el aro? Déjalo en su sitio. Y eh, a estos que han corrido menos le vamos a dar una opción. Le vamos a dar una opción. ¿Y cuántos aros lleváis vosotros? El grupo de Marcos, Sofía, etcétera. Cuatro. Cuatro, los otros dos. Venga, pues vamos a jugarnos una de cuatro aros a ver quién gana de vosotros. Esta es la definitiva. Parados, estrella. Y esto es todo Esto es a ver quién lo hace peor Eh, ¿por qué habéis rendido? Tenéis que, eh, he dicho Coger los números de Mauro Tenéis que hacerlo más veces, o sea ¿Eh? Eh, definitivamente, ningún punto para nadie. Habéis hecho todos trampa. Por favor, colocar los aros en el carrito y vamos allá al principio. Venga. Los aros al carrito.